51 minutos pasan de las 4 de la tarde, estamos en Radio Estación Sur en la 91.7 escuchando esta bella música. Así es, él es músico, es eh, productor, también es cordobés. Lo han sabido catalogar como el eslabón perdido entre Suiz Generis y Jorge Drexler. Apa. Y lo tenemos en comunicación con nosotros, con el amplificador. Bienvenido Santi Cheli, ¿cómo dice que le va? Muy buenas tardes. Hola, hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. Eh, gustosos de, de recibirte en este espacio <risa> Hemos sabido escuchar Gran parte de tu música A lo largo de estos últimos dos años ¿Sí? Desde que te lanzaste allí con la Play Con el primer material Que también fue audiovisual Después este nuevo material discográfico atentamente, Chelly sí. Hace un tiempo repasamos el disco de Salva Pantallas También supimos repasar el disco de Salva Pantallas eh, Como verás, estás muy presente en el amplificador Así que es un gustazo que hoy nos recibas para charlar un poco con vos Antes de que vengas a tocar a la ciudad de La Plata este sábado Bueno, me alegra mucho estar conversando Si les gusta mi música y ponen y ponen los temas y todo La verdad es que, que siempre es un gusto, es mu mucho más gusto <risa> Que, que cuando por ahí, no no sé, te toca hacer notas en donde no, no saben ni quién sos, viste lo leyeron en la, en la gacetilla un ratito antes y la verdad que, que me pone contento y yo también estoy muy muy feliz eh, de, de tocar en La Plata, es el primer show que voy a hacer después de haber estado un rato afuera, así que bueno, mucha manija, el público de Argentina es lo mejor del mundo. Estuviste de gira, tu primera presentación en la ciudad, eh, digo, en la Argentina, va a ser justamente aquí en la Ciudad de las Diagonales. ¿Has sabido también caminarlas y has, to y has tocado aquí? Eh, sí, sí, Y ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con el público platense, con la cultura platense? Y muy bien, porque, porque se, o sea, comparto muchas cosas. En, en general, o por lo menos, mis amigos de La Plata son... Eh, muy parecidos en, a, a cordobeses en algún punto re, sobre todo en, lo, en la cosa esta de ranchar en, en, en casas de hacer guitarreadas de... no sé, como la gente con la que me he podido conectar de, de La Plata tiene como bueno, esta cosa de, de ciudad con, con acceso a la cultura con, desde hace mucho tiempo y con... Que supongo que nada le deben haber dado un, un lugar de importancia al igual que en córdoba en diferentes momentos de, de no sé del país de la historia pero se nota mucho eso en la gente y, y me siento como bastante adaptado a la plata cada ciudad tiene sus cosas no pero, pero en la plata lo siento cercano a, a córdoba Ahí va, y bueno, ya que estamos hablando de La Plata y de músicos de acá, ¿tenés alguna banda favorita, alguna banda referente o algún artista en particular que te guste de aquí de la ciudad? Miren, voy a decirles eh, un dúo que, que están desde hace poco, pero que yo ya los conocía hace mucho tiempo, que se llaman Río Rojo. Que son dos hermanos que cantan increíble, bueno, ellos son amigos y, y gente a quien admiro de La Plata, me encanta cómo, cómo tocan y cómo cantan juntos, sus voces se pegan perfecto, me, me re gusta. Bueno, eh, recomendable, lo agregamos a nuestras playlists, a nuestro radar, a nuestro radar, y por qué no invitarles alguna vez eh, aquí al estudio si ya si lo tenemos tan cerca. Claro que sí. Río no se van a arrepentir, Te, no, son increíbles, son cantan bárbaro Río Rojo, entonces, ahí la recomendación de Chelly, que lanzó material eh, muy seguido, o sea, se largó allí en pandemia, bueno, después de lo que fue su paso con Salva Pantallas que también duró un rato un, un trayecto corto pero fugaz e intenso Sí, intenso sobre todo eh, Pero que te largaste solista nomás eh, presentando nuevas canciones ¿A quién le canta Chelly? ¿A qué le canta? Bueno, depende del momento Buena pregunta ¿Pero? La verdad es que cuando saqué el primer disco, estaba hablando muchísimo sobre, sobre un comienzo nuevo, sobre sí. encontrar yo mismo una voz para cantar las canciones, porque en salva salvapantallas si bien componía y estaba muy muy muy presente en cada cosa que se hacía, eh, las canciones en general las cantaba Zoe, entonces en el primer disco hay una búsqueda y un afianzamiento muy, muy importante de, de la voz, con la voz propia, ¿no? Y, y, y exaltando estos comienzos, estos nuevos comienzos, creo que mucha gente se, se identificó con ese disco porque justo salió, apenas empezó la pandemia, que bueno, tuve mala suerte yo con el estreno de mi... <risa> de mi proyecto, pero, pero no pasa nada, porque música va a haber y va a seguir habiendo, ¿no? Al principio eh, estaba, estábamos en pandemia y salió ese disco que, que tiene mucho que ver con los lugares a donde la gente llegó en ese momento del mundo, ¿no? de, de sentir que tenían que resetearse, que, que buscar eh, como otras cuestiones, eh, preguntarse bien quiénes son y en relación a eso, eh, el mensaje fue cambiando para mí en el, en el segundo disco porque yo mismo me vi en, en esa encrucijada y, y el segundo disco creo que habla más sobre, sobre cuestionamientos profundos, eh, no, no sé si decirles existencialistas, pero sí cuestionamientos profundos y guías como fotos de, de fichas que yo mismo me iba sacando a mí mismo eh, con el tiempo que tenía para, para pensar, para hacer terapia, para lo que sea Fueron como, como no sé, una serie de recordatorios que, que me dejo a mí mismo en el futuro Como de terrenos conquistados respecto de, de cuestionamientos así personales y, y creo que, de nuevo, mucha gente se, se identificó con esto Porque son cosas de las que no se hablan en general en la música Y sino que está como... la Mostrarse vulnerable por ahí en un álbum o lo que sea, es difícil. A mí me, me costó bastante, pero pero quería dejar un disco así. Ahora en este momento estoy eh, como haciendo historias más de la afuera que, que de la adentro. Estoy haciendo un disco super pop que tiene mucho más que ver con, con vivencias así de, de alguien que está en la calle más que alguien que está encerrado. Sí. <risa> claro. Igual, más, el contexto, bueno. más allá digo, de, de la composición, el sonido tiene su toque también: pop, canción, sí. rock, canción eh, y hasta acústico. digo Has, has eh, grabado y cantado junto a Abel Pintos, también con otros aires, más de cantautor. Así que, bueno, igual nos alegra que los sonidos vayan ahí por quizás los Que vaya mutando un poco, ¿no? Porque si es siempre lo mismo, también eh, uno como artista se va se va estancando, y hablando de, particularmente de tu último material atentamente, Chely, yo recién ahí te presentaba como el eslabón perdido entre Sui Generis y Jorge Drexler, que eso es una apreciación que hicieron eh, de vos eh, Gustavo Espatoco, si no me equivoco que es eh, director eh, musical y arreglador también musical que trabajó con, bueno, con Mercedes Sosa, por ejemplo y quiero hablar del último tema de tu disco, eh, el tema La Dirección, que tiene ahí un featuring con la Orquesta Estable del Teatro Colón ni más ni menos, bueno, que nos cuentes un poco sobre ex, ex, esa experiencia, esa decisión, esa participación que me parece completamente también alucinante y que le da un súper toque a este último material. Bueno, eh, sí, la verdad es que cuando, cuando Poppy dijo eso me nada un alabo y todo. La, la verdad es que en mi casa escucharon mucho a Sui energía y a todo lo que hizo Charlie García y. y y a, bueno, y a Jorge lo fui descubriendo yo solo. Y son como, como lugares o influencias muy fuertes. Pero, nada, también siento me siento cada vez más cerca de encontrar eh, un, un camino que me define por sin, sin necesidad de, como de, de, de mirar otros proyectos. Me siento cada vez más afianzado de, como, como en un planteo personal respecto a la sí. música. Eh, que, y que en este momento está un poco alejado justo de, de, de Sui Generis o de Jorge porque, porque estás como súper popero. Sin embargo, la canción esta de, de la que estamos hablando, la dirección, es el último tema de mi segundo disco uh -huh. y es como una especie de, cómo le dicen, eh, declaración a, de, de principios de por qué uno hace música o por qué, en mi caso, por qué yo hago música y no se me ocurrió mejor forma de terminarlo que con, como con un paisaje musical básicamente Y podría haber hecho un montón de cosas, programaciones, eh, diseño de sonido a través de samples y todo lo demás pero, pero me tocó compartir con Poppy que es un arreglador de orquesta increíble Que trabajó con Mercedes Sosa eh, y con mucha gente más y, y escuché en, en, en eso que hicimos juntos, en una cosa, en un trabajo que, que nos tocó compartir Escuché como su musicalidad y dije, esta persona me gustaría que, que haga una interpretación de mi música en, en, en algo Y encontré esto, la dirección que era como una especie de canción cortita que, que había que desarrollar Y dije, bueno nada, repitamos el mismo motivo que, que plantea la canción pero con un arreglo de orquesta a cargo de esta persona que la rompe y, y bueno, fue increíble también la, justo la nos, nos acercamos porque me, me llamaron para o, Ciudad Emergente el año pasado y, y era en el Colón con la orquesta y todo estaba cerca de como de ese ambiente y, y fue un, algo, una decisión natural ahí va Bien, bueno, estamos hablando con Chelly, Santi Cheli, artista que va a estar presentándose este fin de semana. ¿En dónde? No dijimos, no invitamos a la gente que está escuchando, que primeramente pueden ir a escuchar el disco a plataformas digitales, lo pueden ver también en, en YouTube, por ejemplo, que tiene un video musical con el mismo artista, eh, va acompañando, vas ¿Cómo fue esa propuesta audiovisual también de acompañar todo el disco, no solamente producirlo para, para plataformas musicales, sino también audiovisuales? Bueno, había tenido una, una experiencia así de video continuo con, con las sesiones que había hecho en donde estaba Belpinto Pinto y está Miranda sí. eh, y trabajar de esa forma la verdad me encantó, como pensar eh, una obra con continuidad así como para mí tiene continuidad en lo musical, pensarla también con continuidad audiovisual sí. me pareció muy divertido, cuando vi el final lo disfruté mucho y de esa manera decidí que quería que, que el próximo disco tuviera eso para el full álbum Ahí va, bueno, de, nuevamente no repetimos la fecha Cheli va a estar en la ciudad de La Plata este sábado eh, 10, 10, de 10 de septiembre En Guajira, ahí en 49 entre 4 y 5 en este bar amigo Así que si tienen ganas de ir a verlo, si no lo conocían Y quizás lo están conociendo ahora en el amplificador Bueno, tienen la posibilidad de ir a verlo este sábado 10 de septiembre Que se viene a tocar a la ciudad de Las Diagonales ¿Con qué se va a encontrar la gente que se acerque a Guajira este 10 de septiembre? Bueno, se va a encontrar con un show nuevo, que es el primero que traigo después de, de estar el, en, en Europa tocando, en, estuve haciendo como una girita por España. Uh -huh. Vengo, volví y armé un show nuevo que, que es en formato trío, vamos uh -huh. a tocar prácticamente los dos discos completos y algo más también. Uh -huh. Y... Y la verdad que, que hay como mucho deseo de, de reencuentro con el público de acá, porque es muy, muy especial lo que pasa. Eh, las veces que fui a La Plata lo disfruté mucho. Y eso, es un show nuevo. Vamos a tocar un montón. Eh, abre Cata Rebound. Eh, nada, está bueno, está buenísimo. Suspendió Justin. Eh, no, sí, terrible. Está la fecha libre. Digamos. Está la fecha libre. Vengan el, vengan el sábado a Guajira que no se van a arrepentir. Bien, Cheli, te agradecemos por estos minutos, también le agradecemos a tu equipo de comunicación por hacer esto posible, uh -huh. aquí estamos eh, con los brazos bien abiertos, con los micrófonos abiertos para esta invitación, y por qué no, eh, encontrarnos el sábado, charlar un poquito más, porque Cheli además es productor, ¿Qué está, en este momento además de tu proyecto de solista, eh, andas produciendo cosas? ¿Con qué artista estás trabajando? Eh, lo último que hice fue lo de la China Suárez. Ahí va. ahí va, sí, sí, sí eh, Claro, como la producción de, de, su, de su primer tema musical Sí, musical. Ahí, ahora dentro de poco va a salir otro Bien Ahí va, bien Chelly, eh, gracias, gracias por estos minutos eh, Nos vamos escuchando algunos de los temas de tu último material, tu segundo material uh -huh. eh, Ya con expectativas frente al tercer disco eh, Si tuvieras que elegir alguno de los que en este momento te está representando De estas ocho canciones eh, pondría la canción Enero. Enero, Ahí excelente. Va. El tema número dos, Cheli, gracias. Gracias, Chelly. Un abrazo. Hemos no Próximo 10 de septiembre. Beso, Beso Chelly. Eh, Se va a estar presentando en Guajira. 4945 pasó aquí por el amplificador.